Suelta, recta, rola por segunda Farula tiene tiro primero primera, se acabó Los criollos de campo son bicampeones del Caribe El equipo de la Yeguita, Una de las franquicias legendarias de Puerto Rico Consigue su quinta corona Señores, son los amos de Jalisco 2018